Vamos a ver cómo insertar un gráfico. Eh, esto lo tenemos que hacer desde el menú insertar, ya que no está disponible en la barra de herramientas. Vamos a gráfico y hay varias opciones. El punto de partida puede ser eh, una hoja de cálculo donde estén los datos. O también podemos empezar directamente desde aquí. Eh, aquí tenemos, Podemos seleccionar barras, columnas, líneas o circular, cualquiera de ellos. Y, y, bueno, el funcionamiento va a ser el mismo en todos los casos. Vamos a barras, por ejemplo. Y aquí nos ofrece editar en hojas de cálculo. ¿Mm? Eh, si se nos ha ido eso, podemos venir aquí. Opciones del gráfico. Y abrir el documento de origen. El documento de origen... Aunque no, hemos, eh, aunque no hemos partido de, de una hoja de cálculo, eh, el, el sistema lo que hace es crearlo. Ese archivo de origen, que digamos, eh, val, <ríe> la redundancia, originalmente no estaba creado, eh, pues va a estar lo va a crear el mismo sistema aquí podríamos modificar eh, los datos digamos, pues podemos vamos a poner los nombres Nickel Hayone Miren Xavier, vamos a poner aquí 2018 2019 y vamos a poner aquí perdón, 2020 en 2020 vamos a ponerle a Miquel 25 30 40 y 50. Vamos a editar el gráfico, por ejemplo, porque queremos una, una columna más. Tenemos el eje de las... Y vamos a agregar una tercera serie. Vemos que, que en el eje de las 10 está desde 1 a 992. Eso quiere decir que si metiésemos aquí 20 con varios valores lo va a incorporar sin que tengamos que hacer nada más. Para esa tercera columna. Que acabamos de poner, sí, habrá que añadir una nueva serie. Vamos aquí, añadir serie, y entonces vamos a seleccionar este nuevo intervalo. Este intervalo, vamos a coger esta columna, aparece ahí. Ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es volver a la pizarra compartida. ¿Mm? Bueno, aquí si queremos podríamos modificar puntuación conseguida. Y listo. Y volvemos a la pizarra, volvemos a nuestro dibujo. Dado que los datos se han modificado, aquí nos aparece el botón actualizar. El botón actualizar. Vamos a actualizar. Nos actualiza los datos. Y desde aquí, si nos interesa olvidarnos ya de esa tabla y quedarnos únicamente con, con, la, con, con el gráfico, Incluso que no cambie el gráfico si alguien modifica los datos en, en la hoja de cálculo. Podríamos coger y decirle aquí que la desvincule. tal manera que a partir de este momento. Ya cuando hacemos la, la selección ya no tendremos. Mucho que si hagamos aquí una modificación. Digamos, modifico aquí un dato. Aquí ese cambio. No se va a reflejar. Bueno, el, la inserción de cualquier otro tipo de, de gráfico o desde hoja de cálculo sería algo similar. Iríamos a la hoja de cálculo y seleccionaríamos los datos y la tendríamos aquí vinculada. Voy a eliminar este y voy a hacer una cosa. He tenido la, la presentación y he creado un nuevo gráfico en, en el archivo de antes. Voy a ir de, de hoja de cálculo, de hojas de cálculo, seleccionaré la, eh, la tabla creada, la tabla que tengo desde donde, donde tengo los datos para representar el gráfico. Selecciono y lo que va a hacer es mostrar, mostrar qué gráficos están creados en esa hoja de cálculo. Es decir, primero hay que crear el gráfico en la hoja de cálculo para luego poder importarlo. Entonces cojo este y lo importo y puedo dejarlo enlazado con la hoja de cálculo para que las modificaciones también se reflejen y las pueda actualizar desde el mismo dibujo. O puedo no enlazarlo y entonces se quedará ahí pegado como, simplemente como, un, como otro dibujo.